Las personas que requieran una atención especial podrán ingresar con un acompañante, así como los menores de edad, por su padre, madre o tutor. Necesito llevar un montón de papeles con información de mi trabajo, cuentas bancarias y propiedades. No, en realidad no. Para solicitar una visa de turista solo es necesario traer esos pasaporte, la foto y la hoja de confirmación de entrevista.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 tiene una validez de dos años y permite permanecer en los Estados Unidos por un tiempo máximo de tres meses. Una visa puede ser solicitada por cualquier ciudadano del mundo, tiene una validez de 10 años y permite permanecer hasta seis meses en territorio estadounidense. ¿Está bien si exagero un poco en la entrevista? Eso no es una buena idea. Si se descubre que dio de información falsa durante la entrevista de solicitud de visa, Usted podría ser inelegible para obtener una visa tanto ahora como en el futuro. Sea honesto en sus respuestas y recuerde que si no cumple hoy con los requisitos, puede hacerlo en un futuro. Ahora que Uruguay tiene el nuevo pasaporte biométrico, volvemos a tener la extensión de visas, ¿verdad? El nuevo pasaporte biométrico es solo uno de los requisitos necesarios para ser considerados a formar parte del programa de extensión de visas. Pero hay muchos pasos y es un proceso largo que suele llevar años.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 Aquellos que no cumplen con los requisitos en determinado momento generalmente obtienen su visa en unos años una vez que su situación económica o familiar ha cambiado. Si pierdo mi pasaporte con la visa, no necesito avisarle a la embajada, la policía lo hará por mí. De ninguna manera, debe avisar a la embajada y enviar una copia de la denuncia policial. Ingresaremos esta información en nuestro sistema para evitar cualquier problema durante sus viajes